Bueno, decíamos que está teniendo un seguimiento muy amplio también la jornada de huelga de hoy. Venimos de una jornada de huelga del viernes, manifestaciones multitudinarias del sábado. Subrayar que está siendo especialmente, o el seguimiento está siendo especialmente importante en la atención primaria, pero recordar que hoy están llamados y llamadas trabajadores y trabajadoras de hospitales que también el seguimiento está siendo muy amplio, que es la mejor muestra de que también la plantilla de los hospitales está cansada y está pidiendo soluciones inmediatas y estructurales, subrayar que estamos ante problemas que no son nuevos, que son anteriores a la pandemia, que ya en el año 2019 la atención primaria se dio a la calle en tres jornadas de huelga para denunciar la situación que se padecía. Es importante subrayar que está en juego el futuro del sistema sanitario público eh, que son urgentes soluciones y que sin eh, bueno, condiciones laborales dignas y de calidad tampoco hay atención sanitaria de, de calidad. Entonces, bueno, pedirles aquí he hecho un cambio de actitud, pedirle que por, una vez por todas dote de contenido a la mesa sectorial. Necesitamos negociar, pero negociar eh, reivindicaciones reales que tengan que ver con los problemas que sufre la, la plantilla y también subrayar que si no se da ese cambio de actitud seguiremos con las movilizaciones, lo tenemos claro. ¿Esas movilizaciones se pueden traducir, sé que es pronto, más huelgas? Bueno, se pueden traducir en más huelgas, sí, habrá que hacer una valoración del seguimiento de estas y de los próximos pasos a dar. Eh, bueno, eh, tenemos que confiar en que el Departamento de Salud eh, cambie de actitud, no tenemos esa esperanza, vemos que tiene una, bueno, pues una actitud autoritaria, impositiva, que ni siquiera hoy nos ofrece datos de seguimiento, que vamos otra vez a la opacidad y si eso sigue siendo así, eh, insisto, habrá más movilizaciones y puede que sea más huelgas, sí.